Fidel era un hombre tan extraordinario, que Fidel sabía de todo. Yo me recuerdo una vez que los guardias llegaron a Las Mercedes, de ahí subieron a Las Vegas. Y Fidel dijo, bueno, si están entre Las Vegas y Las Mercedes, ellos tienen que estar traficando de noche por ahí seguramente. Y le metió una emboscada, y le mató unos, unos cuantos, y cogió armas, y hizo de todo. Entonces, es, que, es que las cosas que se le ocurrían a Fidel eran una genialidad en todo. Lo diseñó todo, lo vio todo. La, la ofensiva, la contraofensiva, la reofensiva y el, cuantas cosas hubo en la Sierra Maestra, la dirigió Fidel. Y un día me mandó a buscar y me dijo, guerrita, yo sé que a ti te están buscando por allá abajo y si te cogen te van a matar pero yo necesito que bajes a cumplir una misión. O sea, apresuradamente le contesté al comandante, yo voy donde usted me mande. Me dijo, mira, te tengo preparado este papelito con varios nombres para que te los aprenda bien de memoria. Si te coge el enemigo, tú los vas despistando, le dices que entraste por aquí por aquí y nunca dices el lugar donde estaba. Los... ¿Pero qué pasó? Eran como 20 nombres. Yo me los iba aprendiendo de memoria así un poco, no los que me sabía, pero otros no. Y me equivocaba y me decía, eso no va a ir. Y yo volvía, me empezaba de nuevo, salí de Calle Pino, entré por Jibacoa, de purial al de purial la Mercedes, la Mercedes de la Vega, etcétera, eso no va ahí. Y a la tercera vez que me dijo eso no va ahí, me dijo, guerrita, tú con esos espejuelitos y esa cara inteligente eres más bruto que el mismísimo carajo, pero tienes que cumplir la misión. Y si te coges, muere con dignidad, no metes para adelante. Cuestión que le ha llevado muy, muy, muy, muy adentro siempre. Eso que me dijo Fidel él se había peleado conmigo por distintas razones. Y entonces salimos de once, me montó en el jeep cogió los espejuelos, empezó a maticar los espejuelos. Él siempre estaba así. No me habló, cuando llegamos a la presa, niña bonita, me dijo, a ver, ¿cómo es el invento este que tú has hecho? Yo no he hecho ningún invento, comandante, se lo han hecho los ingenieros y yo lo que he hecho es dirigirlo, la construcción. ¿Cuántos, ¿Qué motores son esos? Son ingleses. ¿Qué vale un motor eso? 3.125 pesos. ¿Cuántos apersores mueve cada motor? 76. ¿Cuántos mueven los cuatro motores? Dos hectáreas, esto, el Y vamos caminando y llegamos a la presa de la niña, la presa de niña bonita. Y me dijo, bueno, con todo este invento que tú has hecho aquí ahora, ¿cuántos litros por segundo gasta la presa? Digo, bueno, yo esa pregunta no se la puedo contar, yo no sé nada de eso dice ven acá chico hasta cuándo con oh, padre una barbaridad dijo yo tengo que luchar con tu ignorancia digo hasta que yo me muera porque yo soy un medio básico de esta revolución y tú lo que eres tremendo jodedor monta ahí en el gym y no, me tuvo todo el día dando vueltas por ahí ese optimismo esa perseverancia esa intranquilidad, esa inconformidad con todo. Si tuviera la desgracia de que era hermano en el mismo, moriría como me lo pidió Miguel: morir con dignidad.